¡Vamos a la calle a dar un paseo! ¡Sí! ¡Anda! ¡Se me ha olvidado la pelota! ¡Un momento! ¡Voy a buscarla! ¡Vosotras no nos ¡No tardo nada! ¡Como si nos pudiéramos mover! ¡Nos has dejado atadas a la puerta! ¡Media hora más tarde! ¡Uy! ¡Sí que tarda! ¡No te una hora más tarde Ya está tardando mucho, ¿no? No te preocupes, Dasha ¡Confía! Tres horas y 35 minutos más tarde ¡Este no viene! No te preocupes, Dasha Seguro que queda poco Mimi, no hace falta que finjas para animarme ¡Vamos, Mimi! ¡Puede que sea Me pasaría ahora, es así. ¿Qué pasa, perritas? ¿No podéis hacer pipi vosotras solas? Darsa, me parece que Sergio no está en problemas. Ya lo veo. Pero la que sí que va a tener problemas es esa gatita presumida. Eso ya lo veremos. ¡Ja, Tenía que comerme una comidita rica ¿En serio me tiene que llamar ahora? ¿Perdita? Ni se os ocurra acercaros a mi comida, ¿eh? Tranquilo, papi Nos portaremos muy bien ¡Ya voy! ¡Ya voy! Vaya, vaya, vaya Una comida rica para la gatita más bonita del mundo ¿Que no me lo comiera? Pues qué lástima, ya me lo he comido todo <risas> Pues no sabes lo que te espera, pequeñaja ¿Seguro? Vale, muchas gracias <risa> ¡Oh! ¿Quién se ha comido mi comida? Gracias, Mimi, habéis sido vosotras Pero, papi, nosotras no hemos <risa> ¡Nada, nada! ¡Habéis sido vosotras cien por cien! ¡A la próxima os castigo! ¡Malditos gatos y sus caras adorables! Sí. ¡Tranquila, Dasha! ¡Yo soy una cachorrita! ¡Y tengo una mirada adorable también! ¡Mira! <risa> ¡Ah! ¡Pero qué le pasa a la cara Mimi! ¡Voy a llamar al veterinario! ¡Oh, oh, oh! Nunu, esa gatita está tramando algo seguro, pero es imposible saber qué piensa un gato. ¿Vasha? Yo creo que lo que pretende es lanzar la figura preferida de Sergio encima de tu cama para que cuando Sergio aparezca nos ¡Alucinante! ¡Mimi es súper lista y lo ha adivinado todo! ¡Venga, pasad! ¡Que eso es unas perretas súper malas! ¡Venga, venga! ¡No, no me pongáis esa carita! ¡Venga, para adentro, para adentro! ¡Dos horas aquí encerradas en juguetes. ¡Papi! ¡Mira mi cara adorable! ¡Quítanos el castigo! ¡Ah! ¡Otra vez esa cara horrible! ¡Vete ¡No! ¡Mimi es más tonti que una piedra! ¡Vaya! ¡Parece que la gana. Seré una gatita consentida? Pues ya verás, ya. No me vas a engañar, ¿verdad? ¿vale? ¿Eh, papi? Oye, déjame ya. Eres un pesado. ¿Qué pasa, gatita? ¿Que no te pido que te den mi si tú consientas? Pues tengo dos horas libres y las voy a pasar contigo.